Se me escapa. ¿Qué esperanzas tienes? Enigma, soy el enigma, mi encarnación actual, mi forma colapsa en el ser, mi patrón emerge, tomo forma consumidor de mundos, el vacío hizo la carne, del vacío y la sombra yo me constituyo, yo soy, la realidad es una ilusión. También te veo a ti. Soy una constante universal. Ya está hecho. Ya está hecho. Esto ya está hecho. El conflicto es eterno. No menos yo también. Sí. Una nueva ubicación. Una ruta integral hacia la victoria. Aceleración. Como sugieras. Iré. Mi patrón cambia. Yo fluyo. Mi onda avanza. Me propago hacia el frente. Como desees. La realidad es una ilusión. Principio de acción. Ataque. A enredar. Estrella fugaz. A pelear. Impacto de Cometa Big Bang Te aplasto Rápido Avance inexorable A voluntad de la gravedad El control es mío Sirve al vacío Si ni la luz se me escapa ¿Qué esperanzas tienes? Vacío Destructor Contempla el abismo un orden más alto del ser, un entendimiento profundo, mi influencia crece, mi órbita se amplía, mi nihilismo incrementa, mi horizonte se expande, liberado de tu prisión corpórea, la materialidad es fugaz, regresaste a la unidad. Tu espíritu al fin alcanza la armonía final, tu viaje termina, bienvenido al abismo, el vacío te toma, dolor de la eclíptica, te consumo, entraste a una órbita en decaimiento, ve a tu próxima encarnación, una materia oscura sin duda. No cambiaría lugares contigo, Vengeful Spirit. Aunque haces brillar a soles enteros, no te me puedes escapar. Esalor, el débil y enfermizo. Tu debilidad fue tu perdición. Esalor, tu decaimiento está completo ahora. Y así muere la chispa de soles sin fin. Te olvidaste de ti mismo, Esalor. Fluye junto al caballo en el que te montaste. Lo que tú dotas de vida, yo debo traerlo a la muerte. Tu fuerza no pudo salvarte. Chaos Knight tan limitado por la incertidumbre. Incluso los fuertes mueren. Tu carga desaparece. Wisp, no puedes escapar de mi alcance. Un fundamental muere, y así muere un fundamental del universo, y así termina otro elemental, has estado mucho tiempo en el frío, no deberías enfrentar a los que te superan, estás por debajo de mí, incluso el tiempo cae en las manos de la gravedad, te aplasto hasta hacerte un diamante. ¿Una ducha más carnosa? Tu armadura se arruga. Los bajíos no saben nada acerca de la verdadera presión. Emerge de eso, Fénix. La gravedad te consume. Primera sangre, un principio fundamental de la guerra. Vamos Esalor, tenemos trabajo infinito que hacer. Nosotros los fundamentales ganaremos este día. Chaos Knight, el más fuerte de todos nosotros. Los fundamentales deberán ganar este día. Wisp, somos familiares tú y yo. Nada se interpone en el camino de los fundamentales. Fundamentales lado a lado. Me confundes, aparición. Soy más de lo que sabes. Ancient Apparition, un elemental al servicio de los Fundamentales. Traigámosles la presión de las profundidades oceánicas, Tidehunter. Tú eres la piedra pesada, Tiny. Las flamas y la gravedad hacen una estrella, Fénix. La gravedad favorece a aquel que ondea el martillo Omni-Knight. Los Fundamentales se unen. Los cuatro pilares se unen una vez más. Nos volvemos una sola fuerza otra vez. Aquellos que lo fundaron todos juntos una vez más. El silencio es dorado. Mío. Tributo. Oro. Oro elemental. Tarifa de la muerte. eclipsado, Transmutado. Denegado. No para ti. Es de enigma. No. Te detengo. Denegado. Un precio astronómico. Cae en mi esfera de influencia. La alquimia del oro bien usada. Ah, Cetro. El Cetro es mío. Daga de translación. La existencia en sí misma podría morir en un parpadeo. Vara del Rey Negro. Sea sí, Mechanism. Protección de Shiva. Ah, Orbe Revigorizante. Corazón de Tarrasca. Guadaña de Fais. Resplandor. Necronómicon. Lipa de la perspicacia. Inmortalidad. Mi patrón persiste. No. Un cuerpo celestial. Me volvieron rojo. ¿Es esto real? ¿Yo soy real? Mi patrón se disuelve. La conciencia es un patrón. Mi patrón se desvanece. Mi estadía termina aquí. Alcanzo la armonía final. Regreso a la fuerza elemental. ¿Qué es muerte? Ahora... Lo sabré. Al vacío, yo regreso. Una órbita elíptica. Mi patrón se reforma. a ah, mi próxima encarnación. Bueno, esto es una paradoja. Una vez más, mi forma se colapsa en el ser. Expresión del ser sin forma. Orden a partir del caos. De un orden más profundo, yo regreso. A partir del caos, mi patrón se reconstituye. El enigma permanece. Un patrón de espera. Al igual que el tiempo, esto puede esperar. Si existe un futuro, esto será útil. Un tesoro del núcleo del universo. Doble daño. Dos veces golpeado. Rapidez, velocidad de escape, ilusión, ya no soy una singularidad, invisibilidad, tergiverso a la mismísima luz, regeneración, me forma se renueva, aún no, no estoy listo, aún no es hora, aún no. No estoy listo, aún no es hora, aún no, no estoy listo, aún no es hora, me quedé sin maná, sin maná, no tengo suficiente maná, estoy bajo ataque, nada está a salvo una vez que cruza mi horizonte. Siento un vacío dentro de ti, permíteme llenarlo con muerte. Todos estamos conectados en un plano más profundo de existencia. Un punto en el espacio-tiempo mata a nueve. El caos caza a la chispa de soles infinitos cuya luz morirá en mi alcance destructor. Aquello que es fundamental no puede ser destruido. Aquello que ha sido desgarrado debe ser unido otra vez. Faltan enemigos arriba. Faltan enemigos en el medio. Faltan enemigos abajo. La gratitud de Enigma. Tienes las gracias de la eternidad. Sí. Victoria. Supernova. Victoria a través del vacío. Éxito a través del vacío. No. Derrotado. Reina la desarmonía. Todo es vacío. Algo aparece de la nada. Una manifestación de bienvenida de la aleatoriedad. Del fundamento de la naturaleza. Un tesoro. Este vacío está vacío. ¿Quién escapó del agujero negro? Mago de mierda. Maldito mago.